Chau amigos, de físimas para el giorno de hoy, voy a hacer un entrenamiento pelepele dona que guardan con este canal. Para el giorno de hoy voy a hacer seis ejercicios donde se elabora la gamba y el glúteo, un a tonificar, a diventar ese glúteo sodo y que la gamba dura como un ferro. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de de un manubrio, un catebel o o dos botellas de agua una confesión o la confesión o prendo el bidón prendo el ferro lo importante prender un peso un peso todo depende la la tuya condición física puede ser un catebel de, de 10 kilos 8 kilos un manubrio de 3 kilos kg, 4 kilos kg. todo depende la tu condición voy a hacer este circuito de seis de ejercicios te lo faccio ver una vuelta y tú lo puedes repetir 3 volte 4 volte lo importante es que tú te metas en forma, ok, hayamos mis sueños aunque de un tapetino, un tapetino, un tapetino, este peso, guarda, este hoy, lo he portado un poco pesante, un poco masacrante, guarda, va ah, mal, va mal, vamos, vamos a iniciar con un poquito de, de, de rescaldamiento, vamos a mover un poquito el bachino, el bachino, le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física, evitamos de... de de far no male a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es una máquina, máquina. Es medio prevenir, prevenir, ¿no? Ta ta ta. Muevo, muevo un poquito, muevo un poquito, muevo Bien, Ta un poquito de calcho, calcho, calcho, calcho. Ta faccio così, guarda. Ta ta Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ta ta ta ta ta. ta. Perfecto, vamos a portar el talón al glute ah, estoy un po' yo de far un poquito de estrecho perfecto, encrocho, echando fino donde yo riesca, perfecto, ta ta ta, ok, echendo salgo, echendo salgo, echendo salgo, perfecto, para rescaldar, importante cuando vamos a elaborar la gamba y el glúteo, fare. un piccolo riscaldamiento. ¿Qué cosa voy a hacer, voy a hacer 30, 30, eh, jumping ya, de 30 jumping ya. Prepárate. un poquito de, de skipping, 1, 2, skipping y por último timer toca me 10, 1, 2, 10, 10, 10, el timer que me da un 10, de fastidio 10, 10, 10, 10, 19, 19, 19, 19, 19, 1, 10, 10, 1, 2,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 10 in più, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dame 10 in più, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 perfetto continua la corsa Adesso mano, toca, mano, toca. Prepárate. Vamos a fare 20. 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in 10, Perfetto, continua corsa, adesso mano, tocca Cinque, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, nove, nove, e dieci. Madonna. Sì, questo è il riscaldamento. ¿Cómo los ejercicios? ¿Cómo estarán? Yo te los faccio ver una volta. Tú acá se lo repite. Una, dos, tres. Da, Pablo. Si tú aún no te has inscrito, inscríbete a este canal. Uh, te doy un minuto de reposo. Uh, perfecto. Basta, basta de reposo. Como to prima, Prende la botella de agua, el catebel, el manubrio, el ferro, el bidone, las confesiones de 6 litros de agua, lo que tú sea casa, el divano, una péntola, senza excusa. Senza excusa, ah, que no, que yo no el catebel, que yo no el manubrio. a <risas> prende, voy a prender cual cosa, prende el materazo, cual cosa. Ok, oiga, a ver, a ver. solamente transporta a todo uno, va bien, no hay problema no hay problema, ok, voy a meter mi timer, vamos a hacer 30 segundos lo, lo repito una vuelta, 30 segundos con 15 segundos de recupero ok, ok, perfecto perfecto, el timer que no lo veo, con estos lentes oscuros no se ven niente ok, te doy el vía 1, 2, 3 y tú aspeta la señal e iniciamos ensieme, prepárate 3, 2, uno, Via, ok. Prendo el peso, escendo, scendo, ta, ta, Su lentamente, lentamente, esquina derecha. Guarda, ah. su su su, su. extiendo, extiendo bene con el tra. Tra. Guarda, guarda como exciendo, Guarda Su su su su su su tra, tra, tra, tra, tra, tra, su su su su su su su Ta, ta, ta, ta, ta. Ta. Ok, perfecto Nuestro próximo ejercicio Va a abrir de grande, grande, grande, grande Con el peso Toco la punta del pie Pie contrario Ok, va ta, puesto Solamente uno, ta El alto rimane directo Ta Ok. Ta. Uh. Vamos. Ok. Uh. Sí. Prepárate. Ta. Respira profundo. Va. Uh. Ok. Perfecto. Debo cambiar. Cambio, cambio, cambio, cambio. Uh. Písimas en YouTube. Okay, vale. Está. vale. Piego, piego, Dirita. Ah. Okay. Uh. Ah. Uh. Okay. Ok, okay. siga el próximo ejercicio. Ya cuesta le que mató el matador. El matador, yo me desplazo 2 al terzo, piego el ginocchio. Guardate, va, va. Uno, dos, nuevamente. 1, 2, y siendo, salgo 1, 2, y siendo, salgo 1, 2, y siendo, salgo 1, 2, y scendo, salgo uh, uh. Próximo puso el tapetino puso el tapetino puso el tapetino en ginocchio ok salgo 1 2 facho 3 1 2 3 salgo nuevamente 3 3 3 1 2 3 echenlo salgo cambio de gamba 1 2 3 Salgo nuevamente, 3, 1, 2, 3, echando, ah, cambio, cambio, 1, ok, uh, madre de Dios, ok, Diego está aquí. Traigo el glute, su, esquina de irrita, su, contraigo el glute, su, su, su, vamos a parar el doctor. Doctor, último, último ejercicio. Abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro, quudo, abro abro, Puedo. abro, Puedo. abro, Puedo. abro, Puedo. abro, Puedo. abro, Puedo. abro, abro, abro, abro, abro, ay, abro, ay, abro, ay, abro, ay, abro, abro, abro, abro, abro, abro, El giorno de hoy habíamos finito. Miles y miles miles, gracias a todas las personas que han hecho este entrenamiento, Tú lo repites: una, dos, tres volteos. De cuore, Pablo. ¡Ah! No me olvidemos el far stretch.